Hola Fiferos, yo soy Cerecero y vamos a ver este review del Kun Agüero en forma eh, Muchos lo comparan con, con Messi, le dicen que es el Messi barato eh, La verdad es un jugadorazo, igual son chaparrones los dos, pero son diferentes eh, Es lo mismo, pero no es igual eh, Vamos a ver sus estadísticas, eh, el tiro, la velocidad, el drible lo define Es un tipo fuerte, eh, es un toro, es bravo, o sea, te va a quitar la pelota, la va a pelear hasta el final Y eso habla muy bien de él, de lejos le pega ¡Ay, ay, ay! ¡Exquisito! delicatecen. Delicatecen de fuera del área, es, es letal, es letal este tipo, ven el control de balón, le pone una almohada ahí a la pelota, vamos a ver cómo corre, oh, se va a llevar a los jugadores, es rapidísimo, eh, es, eh, es muy rápido el Punagura a pesar de que parece que no lo es tanto, sí lo es, eh, acróbata a morir, el tipo se avienta de la segunda cuerda para poder meter los mejores goles, Puede driblar muy bien, tiene la pelota pegada a los pies eh, Da pases, ven aquí el pase que le pone a Messi Se la pone como con la manita Obviamente el tipo es chaparrón y por arriba pues no va a ganar muchos balones Pero sin duda es uno de los mejores jugadores que puedan tener eh, dentro de su FIFA Ultimate Team Más que si tiene un equipo de la Premier obviamente Muy bien, yo soy Cerecero Este fue el review del Kun Agüero Por favor díganme qué más jugadores quieren que revisemos aquí en fifásticos Y recuerdenlo Fiferos Aventándote de la tercera cuerda ¡Fifa la vida!